Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y en este vídeo quiero explicarte cómo aumentar el alcance de tus publicaciones en Instagram. Quiero contarte que tres factores tienes que tener en cuenta para que tus publicaciones sean más visibles y lleguen a más personas.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 tu publicación sea vista por más personas, porque ya sabemos que cuanta más personas llegues, más posibilidades tendrás de vender, de ofrecer tus servicios, de aportar valor y de transmitir todos tus conocimientos a toda tu comunidad. En primer lugar, lo más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar una publicación en Instagram es que siempre debes incluir una llamada a la acción. Esto es fundamental. A la hora de redactar tu copy y a la hora de finalizarlo, no cierres tu publicación dejando eh, el texto, eh, por decirlo de alguna forma, en el aire. Tiene que haber una llamada a la acción, que es una llamada en donde tú le dices a tu público qué es lo que quieren que hagan, qué es lo que tú quieres que ellos hagan. Por ejemplo, lanzar una pregunta y decir te leo en mis comentarios. Estás pidiéndoles que comenten o decirle, ¿te ha gustado esta información? Compártela. Eh, ¿Te ha gustado eh, este post? ¿Te ha sido útil esta información? Pues grabo una historia y etiquétame mencionándome, explicándome tal cosa, tal otra. Tiene que haber una acción clara. Si tú cierras el texto diciendo, bueno, feliz lunes la gente no sabrá qué es lo que tiene que hacer ¿no? No, no, no hay una llamada clara de qué acción tú estás esperando que ellos hagan por eso es importante que siempre cierres tus publicaciones con esta llamada a la acción este call to action vale importante eso para incrementar muchísimo eh, lo que es la interacción que es lo que más valora el algoritmo de instagram para darle visibilidad a tu contenido si tú publicas y hay una llamada clara a la acción la, las personas que lleguen a tu contenido sabrán qué hacer, comentarán, dejarán su like, compartirán, etcétera, etcétera. Y el algoritmo de Instagram sabrá que tu publicación es relevante, que tu contenido es realmente relevante para las personas que lo están viendo y incrementará su eh, alcance. Así que es muy, muy, muy importante la llamada a la acción siempre en cada una de tus publicaciones. Puedes mirar en mi cuenta de Instagram que siempre cierro mis publicaciones pidiendo una opinión, eh, haciendo una reflexión y preguntando si están de acuerdo con, conmigo, etc. Siempre hay algo claro y además está bien marcada esta llamada a la acción, no está perdida en el medio de, del texto, está siempre al final y marcada con un emoji. De forma de que las personas la vean, que sepan que ahí hay algo importante. Si hay un emoji que a mí me gusta utilizar mucho, el del dedito, es que ahí hay algo que tienen que leer. Por lo tanto, van ahí directo y responden en consecuencia. Saben qué es lo que yo espero que me digan en función de lo que les estoy preguntando, de lo que estoy esperando que ellos comenten y compartan conmigo muy importante las llamadas a la acción en primer lugar en segundo lugar también importante los hashtags los hashtags son muy muy relevantes dentro de nuestras publicaciones para lograr ser más visibles que nuestro contenido sea más visible no son eh, como dije en un anterior vídeo un adorno no son eh, simplemente decorativos y tenemos que utilizarlos bien y utilizarlos con estrategia Prometo que voy a hacer un vídeo exclusivamente de hashtags porque sé que es un tema que a veces ocasiona dudas. Entonces me, me gustaría hacer un vídeo hablando solamente de hashtags. Prometo hacerlo en breve. Pero eh, volviendo a lo que estábamos hablando, para realmente eh, hay que utilizarlos con estrategia. Esto significa que no tenemos que poner en nuestras publicaciones hashtags que no tengan ningún tipo de sentido. Por ejemplo, que sé que con ejemplos queda siempre más claro, si yo pusiera ahora un hashtag eh, hablando en Instagram, vamos a decir que estoy hablando sobre eh, marketing de contenidos. Si pongo un hashtag que es... Eh, Ce y marketing y nadie sabe que eso es un hashtag mío propio y nadie nadie va a ir a buscar un eh, contenido con un hashtag de ese estilo, ¿vale? A eso es a lo, a lo que me refiero. O si pusiera un hashtag muy complicado, tampoco nadie buscaría. Si pongo un hashtag que sea eh, marketing online, súper fácil, y es un hashtag súper largo y además difícil eh, de buscar, difícil de leer. No, no, nadie va a encontrar mi contenido a través de ese hashtag. Por eso siempre digo: no es una decoración. Tienen que utilizarse bien, utilizarse con estrategia, con criterio. Hashtags que sean relevantes para ese tipo de contenido. Si yo voy a compartir contenido sobre Instagram, lo correcto sería utilizar hashtags del estilo Instagram Tips, consejos de Instagram, eh, marketing de contenidos, ¿por qué no? Porque es relacionado. Un hashtag mío propio, Birly, eh, un hashtag que tenga que ver con lo que yo hago, Community Manager, Community Manager en España. Eh, un hashtag de personas a las que quiero llegar, emprendedoras, emprender online, mujer empresaria, etcétera ha, Son hashtags que realmente son relevantes, que son fáciles de, de encontrar y hashtags con los que yo quiero que asocien a este contenido y que si alguien está buscando contenido para emprendedoras de marketing de contenidos o un community manager, me encuentren a mí, encuentren mi contenido, el contenido de mi cuenta. Así que los hashtags también... Llevan, mucho, eh, llevan mucha importancia a la hora de que nuestro contenido de Instagram sea más visible. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, porque no es que este sea un orden, sino que simplemente son las tres cuestiones que hacen que tu contenido sea más visible en Instagram, es el tema de la ubicación. Lo, está comprobado que los hashtags que están geolocalizados funcionan mucho mejor que los que no. Así que, importante que siempre que subas una publicación a Instagram, te geolocalices. Aquí hay varias cuestiones. Hay personas que se geolocalizan en cualquier sitio del mundo para tener alcance en otros, en otros lugares y hay personas, que es mi caso, que nos geolocalizamos en sitios en donde realmente estamos o en sitios a donde realmente nos interesa llegar. Yo, por ejemplo, solamente me geolocalizo dentro de lo que es Madrid, salvo que esté en otro sitio. Si estoy en Barcelona, como me ha pasado de estar trabajando y estar en Barcelona, evidentemente me geolocalizo allí porque estoy en ese momento allí, es real. Pero no me geolocalizo en, eh, por decir alguna, por dar un ejemplo, en Asturias, si yo estoy publicando desde, desde mi casa. Y esto no significa ni que esté bien ni que esté mal. Hay personas a las que le interesa llegar, por decir un ejemplo, a toda España, ¿no? Entonces te vas geolocalizando en distintos sitios. Hoy me geolocalizo en, en Asturias, hoy lo hago en Galicia, hoy lo hago en Canarias y demás. Yo realmente siempre considero que mi cuenta de Instagram es también una fuente de eh, posibles clientes, de potenciales clientes, por lo tanto a mí me interesa solamente trabajar con personas que estén en madrid porque me gusta acercarme a eh, tener una reunión presencial eh, y realmente tener clientes fuera aunque tengo un solo cliente fuera eh, es un poco más, más complicado entonces solamente me geolocalizo aquí por ese motivo, pero tú puedes geolocalizarte en donde, en donde quieras, en donde estés, pero es importante que lo hagas porque eso también ayuda a que tu publicación sea más visible y que puedas llegar a ese tipo de, de personas, a las personas que están en el sitio a donde tú has geolocalizado tu publicación. Esto lo puedes hacer con eh, agregar ubicación cuando estás publicando tu contenido en Instagram, en la parte de, de abajo siempre te aparecen las opciones de eh, agregar ubicación y compartir tu contenido en, en Facebook, en Twitter y demás. Ahí tienes la, la opción, simplemente tienes que seleccionar manualmente el sitio donde quieres ubic eh, ubicarte y listo. Si trabajas con herramientas de publicación, por ejemplo yo a veces trabajo con OnlyPool, bueno casi siempre, sobre todo para mis clientes. Eh, también tienes la opción de agregar la, la ubicación si es que estás programando el contenido pero es importante que también lo hagas así que estas son las tres cuestiones que tienes que tener en cuenta para que tu publicación tenga más alcance no olvides llamada a la acción utilizar correctamente los hashtags y por último y como dije no por eso menos importante geolocalizarte siempre ubicar tu publicación en el sitio a donde quieres llegar Espero que estos consejos te hayan servido, que logres tener mucho, mucho alcance en Instagram. Sabes que cuanto más visible sea tu contenido, a más personas vas a llegar y vas a poder ayudar y aportar valor y que todo lo que des siempre lo vas a recibir. Así que espero que te haya servido. Si te ha quedado alguna duda... Déjame un comentario aquí en este vídeo que te responderé encantada, no olvides que siempre a fin de mes hago un vídeo en donde respondo a uno de mis seguidores una de sus dudas, así que si tú tienes una duda solo tienes que dejarme un comentario y yo crearé el contenido para responder a tu pregunta. También me encantaría que conectemos en otras redes, Instagram es donde estoy más activa, que me puedes encontrar como birly.es. Estoy también en Twitter y en Facebook y me puedes encontrar en LinkedIn como María Cecilia Ponce, que me encantaría que conectemos también por allí, que es una gran red profesional. Espero que te haya servido este contenido, déjame tu like, no olvides suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo. Chao, chao.